Acabado bueno, el asunto entonces. No y nos ilusión. acompaña ah. acá un joven miembro del staff de Telenor, Manuel. teleoperadora del Nordeste Telenor, del área de, de recursos humanos. Ah, sí. de ventas. Yo sí, es de... una estrella. Manuel. Manuel, está con nosotros aquí. Sí, Manuel. Eh. Manuel sí, en Manuel, Manuel Alonso. En Manuel Alonso. Buenos días, Emmanuel. en Manuel. En Manuel viene a dar un anuncio interesante que tiene la empresa Telenor para todo el público franco-macorizano y de la región. Así es que vamos a escucharlo. Buenos días, Emanuel. Buenos días, gracias. Un placer tenerte acá. Gracias, gracias. Bueno, Cuéntanos. Esta es mi, segunda, mi segundo hogar. Aquí tenemos una información importante y es que Telenor tiene una feria de empleo para el área de ventas. A partir de hoy, 22, tenemos eh, el correo disponible para que envíen sus solicitudes, su información al correo rrhh arroba telenor punto com punto do, eh, las personas interesadas. O sea, recursos humanos, pero eh, eh, eh, en plural. RRHH. RRHH. arroba o Los interesados pueden enviar su información a través de correo. O también enviarlo físico. O traerlo físico aquí a nuestra oficina principal. diga Grullón, número. ¿Cuánto es este? Cinco, número, número cinco. cinco. Eh, los número requisitos cinco. que estamos solicitando Correcto. que sea mayor de edad que tenga su motor o pasola y que tenga aptitudes, ¿verdad? Actitudes de servicio, eh, vocación. Esos son los básicos. Exactamente. Sí. Eh, el, el nivel académico no es algo tan, eh, ¿me entiendes? Sí, no, no. no es, Por lo no menos es... bachiller, pero que tenga el tema es actitudes, eh, vocación al servicio y ser mayor de edad, tener su motor y su pasola. Perfecto. Este puesto tiene beneficios como un un ingreso fijo y otro variable dependiendo de las comisiones, y de las ventas que haga y también un aporte en combustible. Ese es un puesto que es eh, en la calle, haciendo visitas casa a casa, en San Francisco de Macorís. ¿Hay un sueldo base o no? Si hay un sueldo base. ¿Que es a discutir? Con... Es a discutir, okay. exactamente, y hay un variable que es dependiendo de la de la venta que... La la en Manuel. Es de su desempeño. Solamente incluye San Francisco de Macorís, no incluye Pimentel, Villarriba y esos. Nosotros en este primer momento estamos trabajando a San Francisco uh -huh. y también estamos trabajando a Tenares y Salcedo para que se tenga la información. Nosotros estamos haciendo eh, proyectos en San Francisco y tenemos una cantidad de vendedores que queremos eh, hacer... Eh, una plana, vamos a decir, una nómina más grande en, en ventas, con la anuencia de los ejecutivos, y por eso estamos haciendo esta este tour. Vamos a estar por otros medios también. Aquí hicimos una de las primeras paradas para traer esta información y que todo el mundo se anime. La Recursos edad, humanos. La edad. Mayor, sea, de, edad. mayor, o sea, no mayor que, de edad. Mayor, o sea, no importa que, 18 en no, 18 no importa 18 en que tenga 60. No importa. Yo tengo un, tenemos un vendedor oh, yeah, antes, que cumplió 60 okay. años en diciembre de este año pasado. No hay requisito sobre el horario. No, no hay discriminación. No, no si hay, hay discriminación. Eh, hay un horario de entrega y hay un hay dos horarios de entrega por día porque el, el, el, es el horario, como que dice, de... Para un centro de control también. Claro, que sí, claro que sí, eh, Y para los muchachos que estudian en las universidades o el que está en el liceo que ya es mayor de edad, no, no hay problema porque es Tenemos un horario... Tenemos cuatro, eh, cuatro personas estudiando actualmente en el departamento. Ah, muy bien. O sea bien. que no hay problema, todo está en la universidad. Que el que quiere trabajar, esta es la oportunidad. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. ¿Por sí, dónde bien. pasar? Y los correos repetir. o los, los repetimos. Teléfonos? Pueden pasar a partir del día de hoy a traer su currículum en nuestra oficina principal o si no, al correo telenor.com.de poniendo información, eh, currículum de tal para Feria de Empleo. Ahí Curriculum está. Fulano. Exactamente. Sí, ahí está. Muy bien. Bien, bueno, gracias a Emanuel. Sí, por acompañarnos y darnos estas informaciones. Ya ustedes saben. Aprovechen, aprovechen. Hay trabajo. Estamos abriendo una feria de empleo acá en Teleoperadora del Nordeste. Usted tiene que eh, hacer los requisitos, como él acaba de decirlo: mayor de edad, tener una, un vehículo, pasola, motor y disposición de trabajo. Así es que nada, Excelente. a trabajar. De mañana.